Buenos días, eh, vamos a proceder a la defensa del proyecto final de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones de Especialidad y Sistemas de Telecomunicación presentado por don Agustín Mingorance Pérez bajo la dirección de don Federico Botella, titulado Desarrollo de una aplicación web para la gestión de pagos mediante códigos bidimensionales, cuando quiera. Pues buenas tardes a todos y gracias por, por asistir. Como el Presidente del Tribunal ha dicho, voy a, a proceder a la, a la defensa de mi proyecto Fin de Carrera. Desarrollo una aplicación web para la gestión de pagos mediante códigos bidimensionales, que es un trabajo que, que he hecho tutorizado por el profesor don Federico Botellavia, al que aprovecho para dar las gracias por, por su ayuda y sus innumerables consejos. Y bueno, también por la idea, porque parte un poco de, de reuniones conjuntas para para buscar el tema del proyecto y por, por eh, decidirme y animarme a elegir el sistema de pago, un sistema de pago para desarrollar la aplicación. ¿Por qué un sistema de pago? Pues sobre todo por, por el auge que están teniendo estos sistemas alternativos, diríamos no convencionales, no un sistema de pago convencional o tradicional sería aquel de la transacción monetaria física entre cliente y comerciante, sino pues la bueno, infinidad de sistemas que hay desde que... A principios del siglo XX, el Manhattan Bank crea la primera tarjeta bancaria para sus clientes. Bueno, esto ha ido evolucionando muchísimo. Hablo de la tarjeta bancaria porque es un sistema con el que más o menos todos estamos familiarizados. Empezó con una banda magnética, actualmente tiene un chip ya incluido para aumentar la seguridad. Pero bueno, si miramos otros tipos de pagos, por ejemplo, referidos a Internet, parece que aún los usuarios son reticentes a introducir sus tarjetas bancarias en los sistemas, por aquello que tienen, aún tenemos algunas reticencias en cuanto a la seguridad que eso puede, puede traer. O sea, hay un informe de Tecnocom, AFI, sobre las tendencias de pago que se recoge en la memoria del proyecto y bueno, habla de este, de este crecimiento de estos sistemas de pago. Además, el crecimiento en, en la diversidad de los sistemas ha ido ligado a una innovación también importante en un sector muy tradicional, como es el sector de la banca, que ha hecho que no solo entidades bancarias introduzcan sistemas de pago sino también empresas tecnológicas como Apple, por ejemplo, que tiene un potente sistema de, de pago en su, en su aplicación online para la descarga de aplicaciones y bueno, muchos más, Visa Payway, Paypal es muy conocido el NFC, por ejemplo, en Estados Unidos parece que con esto nos llevan un poco más de ventaja, son tarjetas por aproximación a datáfono, ya no hay que introducir la banda magnética. Bueno, Se está innovando mucho en los sistemas de pago. En general tienen dos handicaps importantes, tienen dos problemas. Uno es la comisión soporta, soportada por el, por el comercio al final y que en ocasiones repercute en el cliente final porque alguien tiene que sufragar esa, esa comisión. Y que la gestión siempre queda reservada a quien nos presta el servicio, a quien nos pone el datáfono para pasar la tarjeta o a, quien nos, a la empresa que nos proporciona el sistema de, de pago. Entonces, siempre entre el cliente y el comercio, siempre hay un prestador que en ocasiones llegan a ser dos: uno es la empresa tecnológica que pone el sistema y otro es el TPV del banco, y por tanto la comisión se incrementa. Buscábamos con esto, pues, con este escenario de sistemas innovadores y creciendo, innovar un poquito en este, en este ámbito, intentando minimizar estos dos problemas y pensamos en lo que presentamos hoy, que es la aplicación que hemos bautizado como QR Pagos es una aplicación online, es un sistema web que genera códigos QR para las cuentas de los clientes y tras la lectura, aquí aparece una pistola de lectura de QRs, pero bueno, yo para las pruebas he utilizado un iPad, un dispositivo móvil bueno, pues se generan esos contenidos en base de datos y se pueden leer a través de elegimos este soporte por varias razones primero porque ya no nos limitamos a una tarjeta el QR no tiene que estar impreso en una tarjeta puede estar impreso en una pulsera por ejemplo de goma depende qué tipo de comercio estemos hablando tiene más más versatilidad que quizá una tarjeta que lleva un chip que es algo que solo puede estar incrustado en, en un trozo de plástico y además por las características que tienen los QR es un gran volumen de de información almacenada, eh, almacenan hasta 4.269 caracteres e incluyen los kanji y los kana japoneses que normalmente son los más complicados de, de almacenar tiene una lectura muy rápida, mucho más rápida que los códigos de barra además generan si tiene algún problema, si hay alguna arruga hace una lectura rápida tienen una gran integración con dispositivos móviles pienso ahora en tabletas y en móviles que casi todos llevamos en smartphone porque muchas ya traen aplicaciones preparadas para la lectura y bueno la más importante es porque Denso Wave, que es la empresa que los creó no ejerce sus derechos de patente por lo tanto es un código abierto, se puede utilizar libremente y en la actualidad hay muchos generadores de código y muchos lectores de código también centrándonos en el sistema eh, puramente dicho, una vez que ya tenemos el soporte que vamos a utilizar bueno, es un sistema online, accesible a través de internet Almacena los datos en base de, de datos. No, no queremos, en principio, que en el código estén los datos, porque si no, hasta la lectura no podemos conocerlos, preferimos guardarlos nosotros. Y he utilizado esas tecnologías, XHTML y CSS, en la parte frontend la parte del, del usuario, lo que el usuario está viendo. JavaScript para las validaciones, para validar los datos antes de subir a la base de datos, para evitar que haya un dato con un formato erróneo, un DNI sin los dígitos necesarios. Preferimos hacer la validación antes. Y PHP y MySQL, esos lenguajes de programación, sobre todo para interactuar con la base de datos. Cargar, almacenar y buscar datos en ella. Bueno, pensamos el sistema con tres accesos. Uno de administrador, uno de cajero y uno de punto de venta esto se puede modificar pero pensamos inicialmente en estos tres accesos un administrador que gestiona tanto los usuarios del sistema, las, los otros puntos de venta, los otros administradores gestiona también las cuentas de los clientes y puede realizar pagos aunque como solo reservamos para él como superusuario, por así decir, la gestión de usuarios es para lo que se crea y creamos dos, dos accesos más, uno como cajero que sería como una especie de taquilla donde se pueden recargar estos códigos, no dejan de ser unos códigos prepago y un punto de venta que funcionaría puramente en la caja donde finalmente se realiza la compra eh, Para implementarle seguridad al código QR lo creamos de esta manera en esta versión 1.0 lo creo así con el DNI, el DNI es algo único para las personas, todos tenemos un número de identificación único y con la fecha de creación, con el momento exacto en el que se crea la cuenta, incluyendo minutos y segundos cogemos todo esto y creamos una lista de caracteres que codificamos con MD5 esto es un algoritmo de 128 bits que al final genera 32 dígitos hexadecimales y que solo codifica, no decodifica. Por tanto, cada usuario tendría un código en la base de datos propio y muy difícil de, de descifrar. Sobre todo por al incluir el timestart, el momento exacto de la creación es difícil de. Leer. Y esto a través de la Google de la API de Google nos genera un código que es ahí guarda la información que hay en esa rista de 32 caracteres hexadecimales. Bueno, en cuanto al funcionamiento, he preparado dos vídeos para ver un poco pues, los accesos, cómo funcionan esto sería un acceso como administrador con mi usuario nos validamos en el sistema ahí están las validaciones Javascript y bueno hemos hecho un entorno visual atractivo de gestión de usuarios, gestión de cuentas y gestión de, de pagos este administrador puede crear otros tipos de usuario por ejemplo podría crear un, un punto de venta que saque el reservado a la caja donde se realiza la, la compra. Bueno, va haciendo la, las comprobaciones, se va introduciendo los datos. Pedimos un email también, una contraseña. Todo este campo, estos campos que están hechos en XHTML, tiene esa validación Javascript para que la contraseña sea de seis caracteres, que, que el correo tenga el formato adecuado con el arroba, bueno, que sea válido. ¿no? Eh, una vez introducidos, si y vamos a buscar la base de datos automático directamente. Eh, almacena, si buscamos ahora los puntos de venta nos va a aparecer ahí el, el que hemos creado, que es el punto de venta 8 y tenemos varias opciones de eliminación o de modificación de de, estos, de los registros que hemos introducido vamos bueno ahí nos dice, el javascript nos ha dicho que debe tener 6 dígitos, como hemos dicho por darle algo de seguridad se puede hacer más amplia, pero bueno, 6 dígitos es lo que normalmente se está utilizando en todos los, los sistemas eh, se pueden ver todos estos serían todos los que habrían en este comercio por ejemplo todos los, los puntos de venta y los cajeros podríamos eliminar alguno de ellos si quisiéramos el que hemos creado por lo que acabamos de, de eliminar y siempre las validaciones nos van apareciendo en verde o en rojo en cuanto a la gestión de cuentas que es una parte importante porque es la generación de las cuentas de los clientes bueno pues hemos creado hemos cambiado el color de la interfaz le hacemos lo denotamos por un color azul y y bueno la creación más o menos va igual, aquí es importante que el DNI tenga los ocho dígitos para que a la hora de la creación del código como utilizamos el DNI nos lo cree correctamente y bueno se le pide un saldo inicial porque es el saldo con que inicialmente el usuario recargaría haría su primera recarga en su, en su código QR aquí si intentamos registrar algo sin, sin estar vacío, pues JavaScript nos avisa de que los campos no pueden estar vacíos y nos va diciendo cómo hay que poner esos campos, si nos falta algo en el campo eh, bueno, ahora creamos un usuario, Paloma, y es importante tener los ocho dígitos del DNI. Si pusiéramos la letra nos indicaría que tiene que ser sin letra, porque solo utilizamos la parte numérica. Y bueno, aquí por ejemplo hacemos una prueba sin poner el formato correcto en el email y a la hora de registrarlo nos va a decir pues, que el email es incorrecto. De esta manera, como digo, evitamos que haya algún dato incorrecto en la base de datos, que luego puede traer más problemas. Mejor hacerlo de la, de la parte del usuario. Y cuando lo, lo consigamos nos deja insertarlo correctamente. ¿Qué podemos hacer en la parte de cuentas también? Aparte de la modificación que ya hemos visto en los usuarios, la modificación de los datos, por ejemplo, de este último usuario de Paloma, bueno, pues podemos, aquí lo vemos, podemos editar sus datos, podríamos cambiar la contraseña, podríamos cambiar el correo en el caso de que cambiase y también podemos modificar, en este caso, el saldo el saldo que tiene en la tarjeta si queremos incrementarlo antes de realizar compras o también si queremos eh, reducir ese saldo podemos eliminarlo y en la parte de la edición de, de, de editar este saldo hemos incluido esta interfaz pensando en las pantallas táctiles que suele haber en los comercios que suele estar bastante implantado para que sea fácilmente pulsable y bueno por eso hemos creado esta interfaz más, más pensando en, en interfaz táctiles Ahí está el saldo y esa es la, la parte de la modificación. Y la, más importante, la parte más importante de la gestión de cuentas es la generación del código. Eh, por ejemplo, del usuario que hemos creado, ahora podríamos ver todos los usuarios que hay en el... Estos serían todos los clientes que tienen cuenta en nuestro sistema. Y aparte de un histórico, que es lo que se va a mostrar ahora, nos parecía interesante guardar las transacciones que, hace, que hacen nuestros clientes cuándo compran, cómo compran, cuánto gastan, cuánto vuelven a recargar sus códigos. Y bueno, este es el que acabamos de crear, pero si buscamos un, un cliente que haya hecho más compras, veremos un histórico siguiendo un poco las pautas de las cartillas bancarias. En un lado la fecha y hora de la transacción, cuál es la transacción que efectúa y el saldo que, que tiene disponible en el, en el sistema. Bueno, este sería el histórico, esta es una parte muy interesante, sobre todo de cara a hacer estudios pues de mercado, por ejemplo, cómo se está vendiendo nuestro producto, cómo está funcionando la otra parte, que ya con esto se acaba en la gestión de cuentas, es, como digo, una de las, la más importante sería la generación del código eh, Alberto es uno de los usuarios que, que hemos creado, este usuario que acabamos de crear y bueno, al pinchar el icono, la API de Google nos lanza el código conformándolo como lo hemos visto antes en la diapositiva con su DNI el día y la hora, minutos y segundos de la fecha de creación y nos genera este código que ahí está su información, esto podríamos imprimirlo y se lo podríamos dar al usuario en forma de tarjeta, podríamos en cualquier formato como digo pensando en depende de qué comercios, podría ser una pulsera, podría ser... ¿cómo sí? podríamos enviarlo al correo electrónico para que el usuario lo imprima en casa en el formato que, que decida y bueno, esa es la, la parte de la gestión de usuarios y la gestión de cuentas y también habrá un vídeo mucho más breve con la parte de la gestión de, de pagos en este caso entramos como si fuéramos un cajero, como si fuéramos un tpv, un terminal de punto de venta y veremos que estos usuarios solo tienen acceso a la parte de pagos que marcamos con el color rojo, Solo tienen acceso a ese, a ese pago, no existen las otras opciones porque están reservadas para administradores y bueno la interfaz, también pensando en un sistema táctil, en una posible pantalla táctil que hay implantados en muchos, muchos comercios, se marca el importe y marcamos la lectura de código. Aquí se lee con la pistola, en mi caso, como, he, como les he comentado, lo he hecho con, con el iPad, con una tableta, conectándola a través del sistema y bueno nos dice que el cliente va a realizar esa compra y se acepta ahí una validación intermedia para que no sea tan directo. Lo bueno de hacerlo así es que, la diferencia con una tarjeta de crédito es que no existe conexión previa con una entidad y luego realizar la transacción directamente la transacción se hace en la base de datos automáticamente depende de la conexión también que tengamos a, a internet vale, aquí hemos hecho dos, dos compras y, y nada, simplemente si ahora vamos al, al histórico tendríamos que salir de este perfil porque este perfil no tiene acceso a estos datos y nos, nos validamos como, como administrador pues podríamos ir al histórico de este, de esta cuenta, de este cliente, y veríamos las transacciones que acabamos de hacer porque se guardan automáticamente en ese mismo momento y se genera este, este histórico. Bueno, buscamos a Alberto, y en el histórico aparecen las últimas dos compras, que son la de 9,5 y la de 4,9 euros. Bueno, pues esta es la parte de, de pago Este es el sistema, el sistema que hemos creado eh, funciona, está online, creo que han tenido acceso a él. Si no, luego en el turno de preguntas podríamos hacer una, entrar en vivo y verlo, verlo en directo. Pero mi intención es que el sistema siga evolucionando, que no, que no se quede aquí en el día de hoy, en el proyecto, sino que haya una evolución de, de este trabajo, haya un trabajo futuro, que estoy empeñado por cabezonería, supongo, en llevar a cabo. Ideal, lo que recojo en la memoria, sobre todo me quedo con dos partes, una sería la integración de un tpv virtual de un banco para que el usuario tuviera un acceso propio desde su domicilio y pudiese incrementar ese saldo sin necesidad de ir físicamente a una taquilla pensando que esto va a conllevar una comisión inevitablemente y bueno también las aplicaciones móviles eh, con el auge de los smartphones Además de ser estudiante de Ingeniería Técnica de Comunicación, también estudio aquí en el CIO el experto universitario en desarrollo de aplicaciones móviles y también paralelo al proyecto desarrollé hace pocas semanas, muy pocas semanas, por eso no es objeto de proyecto, eh, la aplicación para móvil, tanto para cliente como para el usuario, para que se puedan realizar las compras. Bueno, esta es la interfaz del de, del de cliente, marca su... Su nombre y su contraseña, le aparece el saldo que tiene y el código. Con este móvil ya podría ir al sistema, leer el código y generar la compra. Es mucho, mucho más cómodo. Y bueno, hasta aquí si tienen alguna pregunta, alguna duda o si quieren, como digo, que hagamos la, la presentación en vivo, quedo a su disposición. Muchas gracias. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Facilisor. Ah. En primer lugar, pues felicitar eh, al autor del proyecto y a su director porque me ha parecido muy interesante. Eh, la exposición ha estado muy bien, ha sido, la has hecho animada, no sé si estás convencido con lo que hace, lo pues, cual es fundamental, porque si alguna vez quieres vender algo, el director quiere vender, o lo haces así, o no lo venderás, ¿no? Entonces porque te crees lo que haces. Y lo segundo, bueno, que la memoria está bien escrita, ¿no? si es una cuestión formal. Y luego estoy muy contento que me den vez de un libro, uh -huh. porque ya no me cabían más en el despacho y tenía que optar si entraba yo o seguían entrando proyectos. Entonces, bueno, felicitarte. Y bueno, ahora tengo pues, eh, pues algunas preguntas o cuestiones que yo también he anotado pues, en mi smartphone, ¿no? En vez de traerlas en papel y así ahorramos y son más ecológicos. Entonces, bueno, la primera es, bueno, has hablado de las comisiones y la gestión. Y con el sistema en el fondo no ahorramos comisiones de gestión, de alguna manera. Estos siguen siendo necesarias. Bueno, En realidad las comisiones que hay en la actualidad van desde el 1% la más baja hasta incluso el 15% que es la más alta y descabellada, pero bueno están en torno al 3-5% si solo interactuamos con la entidad bancaria. Cuando hay una entidad tecnológica en medio o una empresa tecnológica, además eso se incrementa porque también quiere llevarse parte del pastel. Para, por ejemplo, implantar, si es lo que preguntan, un sistema así, para ser competitivos pues tendríamos que ir, eh, aunque la innovación nunca puede estar en el precio, pero deberíamos andar por, pues, más bajo del 1%. ¿Qué se ejemplo. podría conseguir con esto? Se intentaría conseguir la gestión de, de, de, con, esa, con esa pequeña comisión. Sí, luego hay muchas maneras, o sea, habría otras maneras de distribuirlas que no, no, uh -huh. no he hecho estudio de mercado referente, pero a mí que se me ocurren, quizá implantando publicidad o, o bueno, vendiendo la implantación del sistema y el posterior soporte técnico funcionamiento más adicional si no queremos andar por el camino a las comisiones bien, no, por pues bueno, porque al final no la evitas porque parecía cuando comentabas que esto podría evitar pero realmente al final necesitas algún tipo de comisión claro, habría que, es la idea de reducirla a lo máximo posible sí. y pensando en pymes por ejemplo pues podríamos darle una alternativa de ese modo, cobrando una implantación y luego un soporte técnico, por ejemplo, no centrarnos en comisiones. Luego, una cosa que me ha gustado mucho es que lo hicieses todo con códigos QR, porque la semana pasada eh, leía yo en una revista en, bueno en, en, en prensa económica ¿no? que los códigos QR se habían reducido casi a algo de dar imagen de modernidad pero poco uso. ¿no? Sin embargo, este uso es muy interesante, con lo cual, eh, yo creo que este uso tan interesante como el que se utiliza cuando vas a montar en avión, pero llevas en esto y lo pasas, uh -huh. que son de los usos más habituales, pero usos más allá de eso no, no se le habían dado. Entonces, bueno, yo creo que eso es una parte innovadora que seguro que a los creadores de los códigos QR pues de, le interesará muchísimo. ¿no? Es una curiosidad y, y está muy bien. Sobre todo uh -huh. por los cuartitos que puedan almacenar mucha más información y seguro que se pueda mucha más utilidad que en la actualidad se está dando. Luego lo, lo que. Eh, una de las dudas que me ha surgido es que al final el código QR tiene que tener de algo que diga que el dinero que tienes que puedes pagar con él, ¿no? Uh -huh. Entonces al final dices que, porque lo que no me ha quedado claro es cómo se recarga, antes de que hablases de la tarjeta. Uh -huh. Es decir, ¿cuál es el concepto de recarga? Porque a mí cuando alguien me dice, yo tengo una cosa que no es las tarjetas habituales, en esa tarjeta yo la recargo, o bien contra mi cuenta bancaria, que es lo que haces con Apple, uh -huh. tú das tus datos, ellos tienen su ciudad, y tú vas a recargar dinero contra tu cuenta o contra tu tarjeta de crédito. Uh -huh. tiene su propio sistema de pago, pero no, de, no abandonas. Entonces aquí no me quedaba claro cómo recargo yo esto, abandonando... Claro. La idea la ahí la era manera. evitando el TPV virtual, el pasar por el banco, por ejemplo, pensando en depende de qué tipo de comercio. Si pensamos, por ejemplo, en un parque de atracciones, podríamos generar en la taquilla estos códigos donde se puede recargar físicamente y luego que los TPVs estén repartidos en los comercios del parque de atracciones, por ejemplo, Bien. en las cafeterías, en la con, así evitamos que el usuario lleve dinero. Entonces, de claro, que no es que. Es decir, que lo que, la, el, En este caso, el código ocurre lo que se convierte es una forma de pago dentro de un propio, de un entor, propio entorno. Uh -huh. No es un, un medio de pago generalizado como puede ser una, una Visa o una Mastercard. En principio, como se piensa el sistema para ser competitivo, serían esos comercios en, en tipo cerrado aunque en un futuro quizá, ojalá evolucionase, pero inicialmente y con la finalidad de ser competitivo puramente porque es co difícil eh, competir de primeras con los grandes, no, pero, grandes, y Ibiza, eso... No, pero a lo mejor se puede vender, una cosa es competir y otra cosa... Sí, <risa> sí, sí eso sí, eso que sí. ...que tampoco está tan mal. Uh -huh. Entonces, pero eso porque no me queda para decir, o sea, sería un entorno cerrado. ¿no? Uh -huh. Bien, luego... Hay una cosa que sí que te sugeriría en los DNI, y es que deberías añadir la letra para evitar que el DNI esté teclea, mal tecleado, porque la letra la gente piensa que es de seguridad y es mentira. La letra es igual que la división para comprobar que ese DNI no está introducido erróneamente. Entonces, a lo mejor, bueno, esto simplemente es una, una puntualización, por lo que hablaba, sí. para que no se equivoquen en uno de dígitos que ponen, pero es que no los puedo inventar. Sí, es cierto. Entonces, se, se puede hacer esa validación sin problemas. se puede incluir. Bueno, esto es una nuestra no peculiar. Esto era añadiendo que tú decías, bueno, para evitar errores, pues que tengas en cuenta. Y luego, pensando también en la tarjeta, es cuando tú tienes, te imprimes en esa tarjetita que llevas, ahí llevas el QR, uh -huh. el código. Eh, claro, ¿cómo sé yo que este QR soy yo? <risa> Sí, sí. Eh, en principio, ahí en ese código no aparecen datos del usuario, no aparece su nombre ni aparece su saldo, porque como he dicho, nosotros preferimos tenerlo en la base de datos, que los datos los controle yo y no los lleve sus datos personales. Entonces, eh, la, es exactamente igual, se podría incluir en las tarjetas que le damos, podríamos incluir como hacen las entidades bancarias, que marcan nuestro nombre, en, sí. en, ellos lo marcan directamente, para que el usuario sepa que esa tarjeta es, es suya. Entonces, por ejemplo, cuando se envía el código al, al correo electrónico, ya aparece en este formato con el nombre de la persona que le identifica con ese código porque la lectura no nos va a dar el nombre, lo que nos va a dar es una ristra de caracteres porque ha pasado ya el algoritmo de MD5 y por tanto sí, sí. Eh, la única manera sería incluirle el nombre como hacen probablemente las tarjetas bancarias las entidades eh, bancarias Entonces identificarte con tu DNI esto para decir que, este, que figura ahí soy yo, ¿no? Sí, bueno, si lo pensamos para micropagos, por ejemplo, ya las tarjetas NFC, las que es por proximidad estas, ya no, pide, no se pide el DNI porque son micropagos, se pueden pagar solo hasta 20 euros, entonces se podría delimitar el sistema, es fácilmente delimitable a 20 euros, 30 euros, un micropago, de manera que tampoco haría falta la variación del DNI, si perdemos la tarjeta, Sería como perder 20 euros. Eso sí, sí, sí pero por eso. Por una cosa que yo pienso que hacen algunas entidades bancarias y que tú podría incluirlo también es que cuando tú pasas el código QR, inmediatamente, ya que lo utilizas en el teléfono, recibas la llamada. Uh -huh. Si no la recibes con el que está pagando, si tú utilizas esto, lo pasas porque lo has robado y no recibes ninguna llamada, el de la tienda sabe que esto es fraudulento. Uh -huh. Porque si lo, si lo codificas también con el MD5, incluyendo tu teléfono móvil, eh, Sí, simplemente sería guardar también el teléfono sí. móvil y en ese momento hacer igual que se carga la base de datos, enviar el mensaje. Como ve, yo S &S. Eso de, de la seguridad. No, pero claro, los, estos sistemas, como son. La idea es que sean sistemas vivos, que vayan evolucionando y todas estas cosas son cosas que se pueden incluir. No, pues bueno, pues ya no tengo así más, más cuestiones. Yo simplemente insistir, me parece una magnífica idea y que estoy convencido que los creadores del código QR estarían muy contentos si le en conocimiento que habéis hecho una cosa de esta, por pues lo que antes decía al principio, uh -huh. De que. Para las grandes posibilidades que tienen, no se está dando un uso tan extensivo como, como para otras cosas, como pues el código barra, que es mucho más simple. Pues nada, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el profesor Roberto Dale Valdivia. Bueno, pues me sumo a las felicitaciones que ya ha hecho Joaquín, tanto a ti como a, a tu director. Eh, me ha gustado mucho la presentación la exposición que has hecho. O sea, estoy de acuerdo en que... Eres, eh, has puesto un énfasis como eh, creador del producto ¿no? y bueno, tenía pre preparada una única pregunta técnica a raíz de haberme leído el tocho este pero con tu exposición tengo un comentario y otra pregunta más nueva eh, si no he entendido mal, tú has comentado que haces una especie de primer eh, filtro cuando alguien introduce una serie de datos haces un primer filtro con el javascript, eh, por ejemplo, para evitar que los datos sean nulos eso es lo que he entendido esto es casi darle eh, el dominio de los datos al código y no a la base de datos este tipo de cosas de hardcoded luego eh, tiene su precio tiene el precio de que cuando modificas, has de modificar no la base de datos que afecta a todo el global, sino además el código yo he de discrepar en, en eso, ¿vale? es un comentario por la experiencia profesional de muchos años de programación, ¿no? estas cosas luego tienen su precio luego eh, en tu presentación me ha parecido ver que comentabas que utilizabas PHP y MySQL ¿no? vale, entonces la cuestión es cuando tú interrogas a la base de datos para saber los datos tú estás usando el set, el conjunto de instrucciones que PHP tiene eh, precisamente para MySQL o usas por ejemplo ODBC? No, esto estoy utilizando MySQL, sobre todo para llamar GET y POST, entiendo, ¿no? Para eh, las cuando tú necesitas hacer una interrogación, uh -huh. tú lanzas una un, una, una, un, una una select uh -huh. para devolver una, un conjunto de datos, sí. histórico de lo que puede, ¿vale? Entonces tú puedes hacerlo de varias maneras, tú, tú tienes una serie de comandos PHP que son solo para MySQL o puedes hacer, usar un DBC Connect para eh, que ello te valga para cualquier base de datos uh -huh. eh, Con lo cual te independizas de la base de datos y si mañana tú pasas a un cliente que le gusta el Access o que le gusta Oracle o que le gusta otra cosa, pues oye, encantado, no hay ningún problema Entonces no, esta es la pregunta, Tal como ¿estás usando los, los comandos de MySQL? Sí vale, Porque cuesta nada mover Muy eso, poquito y, y así lo que quiera el cliente, ¿sabes? Sí, esa sería una mejora además de las primeras a hacer porque sí, es verdad que tengo la dependencia con MySQL y lo, suyo, lo propio sería que pudiese utilizar otro, claro, otro sistema te vale MySQL, mm. te vale cualquiera Pero bueno, utilizando un poco las estructuras y con, con, cambiando poco código se podría, se podría implementar sí, sí. este sistema sí, sí, Eso es sí, sencillo. Pero, pero un comentario, sí, sí, tengo muchas cosas <risa> hacer, pues les voy a dar más <risa> Vale, bueno. y la pregunta que tenía preparada de, de lo que he leído, es en la página 70, tú tienes ahí una estructura más o menos donde eh, tienes el saldo actual, tienes almacenado el saldo por lo tanto sabes eh, cuánto le queda de dinero en, en, en, su, en su cuenta ¿vale? es como si fuera una, cuenta, una contabilidad entre comillas y también tienes guardado el saldo que se produce en cada transacción por lo tanto tú lo que tienes es algo que se llama eh, redundancia ¿no? es decir, esos datos podrían ser calculados pero los tienes almacenados entonces la cuestión que se plantea es la siguiente ¿Tú estás usando transacciones para que no se queden cojos y, por tanto, ante un fallo del sistema no se descuadren los datos? ¿O tienes una utilidad que es capaz de reconstruir a partir de todos los movimientos, eso, esto, a partir de todos estos uh -huh. movimientos, esos dos campos de saldo? La idea de separar la transacción, las transacciones sobre todo, es porque pensábamos inicialmente que nos podría servir de cara a hacer estudios, por ejemplo, de mercado, uh -huh. y la idea de separarlo en, un, en una tabla aparte uh -huh. era para que esto fuera mucho más fácil de utilizar, para sí. no tener que tener acceso directamente al, al DNI del cliente o al, si, al, si otra empresa fuera a generar esta, este, este estudio, por ejemplo, que no tuviera acceso a los datos puramente del cliente, por eso separé las transacciones y el saldo en otra tabla, aparte. No sé si esa era la pregunta. No, <risa> la pregunta es técnica <risa> eh, ante un fallo del sistema, ¿no? por lo que sea te falla el sistema, eh, como tú estás eh, haciendo eh, una serie de actualizaciones en tablas pues se pudiera dar el caso de que se han actualizado, unos campos sí y otros no entonces sí quedarían cojos, es decir, la suma de los movimientos no es realmente el saldo uh -huh. porque no ha dado tiempo, vale eso hay varias formas de solucionarlo, Tener una utilidad capaz de eh, reorganizar los datos por tanto resumar, nada más que tienes que resumar, sí. ponerlo correctamente o bien usas algo que se llama modelo transaccional, begin transaction, rollback, commit, etcétera, etcétera que te garantiza que cuando se produce una transacción, es decir no se produce una grabación de una tabla, sino un conjunto de, de, de actualizaciones. O se producen todas o no se produce ninguna. Entonces no sabía cómo lo habías hecho. Pues, si, si todo eso lo has tenido en cuenta, Actualmente ¿sí? esta reconstrucción no está implementada ah, en la, sí. la base de datos como, como se muestra. Uh -huh. No está implementado. No, se, no, podría, se podría implementar, no, además, es una sugerencia, que, que, es sabes, una sugerencia que técnica que, no, que deberías, deberías... Los sistemas que, pues, a veces pasan cosas... pues. Estas, mm. Sí, más cuando tratamos con bases de datos es, hay que tener las máximas precauciones, claro. sobre todo con un tema tan delicado que son DNIs y dinero hay que, claro. se habría que implementar algo así sí. Muy bien, oye pues nada, solamente estará en esa muchas gracias y le felicitarte felicitar ¿eh? gracias. O sea, está muy bien en el interface de usuarios no me ha gustado mucho, gracias Muchas gracias Roberto y por último hablar en el último siempre tiene la dificultad de, de incorporar algo nuevo yo reiterar mi la felicitación de mis compañeros a, a su trabajo y a su proyecto final de carrera, es una verdadera satisfacción poder estar presente en un trabajo de esta calidad y que demuestra la calidad de nuestros ingenieros de telecomunicaciones especialidad sistemas de telecomunicación que por tanto nos plena de orgullo y, y reitero obviamente pues la felicitación al profesor Federico Botella por su tutorizaje, su tutela que creo que da un valor potente a este trabajo Simplemente dos comentarios para mis compañeros es decir, eh, hay en estos momentos un, un proyecto similar a esto que lo llaman Smart Beach en Corea, el proyecto en Corea eh, está basado en pulseras QR, que es para cuando vas a la playa que es un entorno muy, eh, muy poco eh, de llevar tarjetas, de llevar smartphones y en ese entorno el usuario con, ese, con esa pulsera, con ese código QR carga eh, en, en su pulsera el dinero y utiliza esa pulsera pues en el chiringuito, comprando las hamacas, etc. Etcétera, etcétera. Por tanto, efectivamente son entornos cerrados pero que en, yo creo que van a ser de, se van a poner de moda en el uso pues, en espacios cerrados como discotecas, como playas es decir, porque facilita mucho que el usuario en barcos, en, en sitios donde llevar, sobre todo en verano, llevar cosas encima pues te supone que tú llevas de alguna manera el dinero pegado a ti y se va actualizando por tanto, yo creo que es una buena innovación y la única consideración que yo haría, que me gustaría que nos contase, es eh, esta implementación eh, si tuviéramos que, si la hubiéramos contratado o si alguna empresa le hubiera pedido que realizase esta implementación ¿eh? es decir, le hubiera pedido este producto finalizado, acabado, que está para ser entregado, aproximadamente cuál sería el precio en valor eh, con y sonante? es decir, excluyamos el IVA, que eso se lo lleva a y, no, y no, no entra en esta discusión sino cuál sería un valor de mercado, de número de horas dedicadas, de desarrollo de esta aplicación para tener un poco el valor y, y por lo que hablábamos antes de las comisiones cuantas implementaciones o cuántos costes deberíamos poder usar porque efectivamente eh, uno puede jugar a que el primer cliente lo cobre todo o a, a entre comillas, escalar a otros usuarios. Es un poco la pregunta porque efectivamente ha demostrado en el proyecto una ejecución técnica fantástica, pero me gustaría saber si la ejecución monetaria si es capaz de poner valor a ese, a ese trabajo, la dedicación, el precio, es decir, que es una de las cosas que nos preocupan a todos porque mañana va a empezar a, a buscar trabajo fuera de y eso, pues, tener un poco ese nivel, esa sería un poco más la, uh -huh. la pregunta. Bueno, está totalmente relacionado con lo que decía un poco antes de, de, de la parte de comisiones, ¿no? Porque si se vende por comisiones y si no vendemos el sistema como tal implantando, pues puesto que es un sistema online y se puede acceder a través de Internet y vendemos comisiones, para ser competitivos tendríamos que ir a ese límite por debajo del 1%, que en realidad es un margen bastante pequeño, pero es una de las opciones. Eh, es la que la que puedo llegar a ver más, más viable porque eh, a la hora de pagar, de que los comercios, sobre todo si lo enfocamos a pymes, por ejemplo, a pequeñas y medianas eh, empresas, pedirle dinero por una innovación así, pues ahora en la coyuntura actual es muy complicado. Entonces yo creo que la mejor manera de, de, de colocar el producto sería ir a esas pequeñas comisiones y jugar más con eso. Uh -huh. Aún así, si pusiéramos un precio, puesto que si fuera con cliente y puesto que es fácilmente modificable el, el sistema, eh, sería juntarnos con el cliente y pasar todas las fases con él, bueno, todas todas no, pero sobre todo las primeras, las de creación según sus necesidades, fuese cual fuese el precio, siempre habría que incrementarlo un 10% como todo desarrollo, porque siempre surgen cosas en el último momento que de alguna manera habría que... pero yo creo que la mejor manera de colocarlo, aunque hablaba al principio de las comisiones en la realidad, en la actualidad y siendo realistas, quizá la mejor opción sería por debajo de 1% cobrar comisiones en las transacciones. Es decir, que descarta el que una empresa o una tal quisiera implantarlo y no pagarle a usted las comisiones, ¿cuál sería el precio de instalación? Porque esa comisión, eh, la ventaja que tienen este tipo de sistemas, como el Smart Beach, es que facilita el pago. Los niños compran helados sin que estén los padres, es decir, que hay ese tope de 20 euros, es decir, que es facilitar que la gente gaste. Una empresa que quiera instalar este software, uh -huh. ahí, eso, si yo mañana lo quiero instalar y no quiero pagarle la comisión, ¿cuánto, eh, pro, me diseño un procedimiento para mí, ¿cuánto me cuesta? Aunque yo evitaría en cualquier caso eso y hablaría de las comisiones una vez más, si finalmente tuviese que poner un precio. Es verdad que el sistema, una vez creado y una vez desarrollado, la implantación es muy sencilla, porque solo hay que crear usuarios, pero bueno, ese mi cliente no tiene por qué saberlo. Entonces, bueno, en cuanto a desarrollo de. Si solo fuese esta aplicación y no hablamos de telefonía móvil, y por hacer una, una analogía con lo que se están cobrando las aplicaciones móviles actualmente para empresas, bueno, pues yo creo que un precio inicial base podría ser unos 600 euros aproximadamente, pero siempre hablando de las comisiones, es que desvincular totalmente las eh, comisiones supondría, pues no cobrar por estos pagos lo que corresponde en realidad, que yo creo que es la mejor forma. Es que creo, insisto en que creo que es la mejor forma de, comer, de comerciarlo. aceptada su contestación. Eh, por último, pues fila. Felicitarle nuevamente. Creo que la universidad y, sus, y el conjunto de sus profesores han hecho un buen trabajo y usted también y por tanto felicitarle y desearle el mayor de los éxitos en su larga carrera profesional. Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, a la vista de la defensa realizada por don Agustín Ignacio Pérez. Referida a su proyecto de desarrollo de una aplicación web para la gestión de pagos mediante códigos bidimensionales, este tribunal ha decidido otorgarle la calificación de 10 con matrícula de honor por su proyecto innovador y la alta calidad de la memoria y la excelente presentación. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Fede, gracias. Pero bueno. Gracias primero al tribunal y sobre todo a mi, a mi director, que ha sido el que más caña me ha metido y eso ha estado muy bien para, para hacer una ejecución como, como la que he hecho y que ha tenido mucha paciencia conmigo. Y también bueno, a todos los compañeros y familia que han, han venido a pasar un poco de calor aquí y, y bueno, a, a ver el final de, de mi carrera. Muchas gracias por venir también. Gracias y Ian, a ti ¿no? por, por el trabajo <risas> realizado, que ha sido excelente.